Bueno, hoy tenemos el orgullo de presentar la quinta edición del programa en la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque es parte del objetivo que teníamos desde el inicio respecto al programa de que se federalice definitivamente. ¿no? Recibimos la visita de 23 de las 25 universidades que esperábamos. Eh, con lo cual este, la, el número de, de alumnos para, para poder desarrollar la jornada fue, fue muy grande, 200, más de 200 chicos. Siempre las aperturas y los cierres se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a partir de este año nuestra propuesta es que tanto la apertura como el cierre se hagan en distintas universidades del país. Trabajamos en talleres este, de ideas para el desarrollo local, que las ideas para el desarrollo local son una parte fundamental del programa Amartya Sen, es, es la elaboración de proyectos locales, de desarrollo local, que llevan adelante los chicos de las distintas universidades para eh, bueno, profundizar el rol social de la universidad en esto de que es eh, llevar un poco los conocimientos adquiridos en las aulas a la comunidad. Uno va aprendiendo con todo esto, uno cree primero que sabe algo de lo que es la ética y la responsabilidad social y cuando empieza a trabajar los temas, verdaderamente te vinculás con la temática, más allá de aprender la... Técnicamente o teóricamente. Hemos ido haciendo actividades, los proyectos que hemos ido haciendo queremos instalarlos, algunos los hemos logrado implementar porque hemos trabajado con las cátedras también. Sí, somos 15 compañeros y la verdad que es todo un desafío por lo que representa en sí el programa Marte Acen y por de cierta manera eh, quebrar esa tendencia por ahí que mucho, muchas veces no nos gusta escuchar de tanta, tantos conflictos sociales, tantos indicadores que no nos gustan eh, y poder contribuir, aunque sea un poquitito, para el desarrollo de la comunidad. Creo que en sí, no solo la economía, sino las políticas de Estado, eh, debemos bajarnos, por así decirlo, eh, de los lugares que estamos eh, jerárquicamente, o, o no solo de responsabilidad de funcionarios, como es mi caso, sino también llegar a las casas, golpear las puertas, ver cómo están las familias, ver qué necesitan. Entonces creo que cada vez, al hacerlo más mancomunado el trabajo, mejores resultados se van a dar. Los contadores en general tenemos una, un, o sea, nos educan de una forma un poco más encasillada los números. Quisiera verle la parte social porque la economía es una ciencia social. Que es la idea de la Martia, digamos, que nosotros podamos brindar nuestros conocimientos técnicos en algún proyecto social. En nuestro caso quisimos contribuir o un poco seguir trabajando en la facultad, que es la que nos brinda esta posibilidad. Entonces decidimos hacer un proyecto que consiste en un centro de responsabilidad social, implementado físicamente dentro de la facultad, donde podamos desde ese centro articular diferentes actividades sociales. Y estudiamos en una universidad pública, entonces es muy importante que podamos devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos brindó, que es la posibilidad de estudiar. Es creer que otra economía es posible, es lo que nosotros en la Martia te dice. Hasta ahora veníamos con el formato UBA, y hoy estamos eh, alegremente sorprendidos, ¿no? Eh, porque cada, justamente ahora, con la apertura en los distintos lugares, eh, seguramente va a ser distinto y va a cambiar. El programa consta de un, un cronograma ese programa es elaborado por el director académico del programa, que es el doctor Bernardo Crisberg. Y este programa consta de dos unidades. Eh, esas dos unidades se dictan durante el primer semestre del programa, que tienen un gran contenido teórico. Para luego dar lugar a una parte práctica, que es la idea de desarrollo local, donde los chicos llevan a cabo todo lo que aprendieron, en una idea que tenga impacto eh, en su comunidad. Bernardo Klicksberg es una es una guía para nosotros en este sentido, en lo que es el camino que transita la facultad, una, un camino firme, a paso firme, en, en lo que es responsabilidad social, inclusión, impulso al emprendedorismo. Eh, y bueno, y por supuesto, eh, lo que es integrar la ética a la economía de una manera convincente y que los chicos que estudian en la facultad sepan que la economía tiene que estar subordinada a la ética y no al revés que en todas esas carreras que son de primer nivel mundial faltaba una palabra que era importantísima para nuestras profesiones, que es la ética. Con lo cual, eh, que, que no se pensaba en, primero en la persona, digamos, eh, en las personas en general, y, y sí en la, en la economía, en lo financiero, en el, en el número final que den estas, en estas empresas. A raíz de esto, él, él que él trabaja en la ONU y en este caso vive allá en Estados Unidos por, por su labor, quiso implementar este programa a nivel nacional en, en Argentina, eh, que hace dos años se implementó para toda Latinoamérica. Venimos a Entre Ríos para iniciar este nuevo ciclo con muchas expectativas, eh, para trabajar, coordinar esfuerzos entre los coordinadores, para ver qué cosas salieron bien el año pasado, qué, cosas, qué ideas nuevas tenemos para este año, eh, compartir, esta, este compartir nos enriquece a todos. La expectativa es superarnos año a año y poder seguir mejorando y, y federalizando cada día más el programa, eh, por eso este es un puntapié fundamental para nosotros y así lo también lo será el cierre que va a ser en la, en la provincia de Salta, con lo cual con, con las expectativas máximas para, para este 2015.